Porque tuvimos un accidente muy pero que muy feo. El Pushy y yo costó unos 484 mil dólares. Una réplica exacta, exacta, exacta de mi propio carro. El que va atrás del piloto es el que se salva. ¡Ay, no, no. Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar.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 Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen Pero lo tengo Mis amores, les voy a estar dando una sorpresa a mis perritos Pero por aquí atrás vamos a ver primero mi auto Que lo tengo hace como unos dos meses Es un Rolls-Royce Cullinan 2023 Black Bash Como pueden ver el espíritu del éxtasis se ve en negro Como normalmente siempre sale es como cromiadito Pero el mío completo es negro Igual que el grill es negro Este carro costó unos 400 284 mil dólares Vengan para que lo vean por aquí Miren qué bonito está es un color blanco blanco blanco blanco y por dentro es negro con los stitching en naranja yo creo que esto ustedes lo saben yo no manejo hace muchísimos años siempre ando con chofer porque tuvimos un accidente muy pero que muy feo el pushy y yo entonces decidí que yo no iba a manejar más porque cogí como un poquitico de post-traumatic stress disorder pero bueno así se ve mi carro creo que es la primera vez que me monto en él en la parte de adelante. Ay, pero qué lindo. Ay, no, y las alfombras de este carro son tan pero tan pero tan ricas, son demasiado, demasiado ricas. Espérense, para que vean mi asiento, donde es que yo voy, donde es que van estas nalguitas sentadas. ¡Tarán! A mí me gusta sentarme aquí atrás. Yo una vez estuve leyendo que el que va atrás del piloto es el que se salva. Así que yo me ubico siempre aquí atrás Y como pueden ver Este carro se abre diferente Como todos los Rolls Royce Y por acá tengo... Estás comiendo pelo como siempre Y por acá tengo esta agüita Por acá tengo una neverita Que ustedes la han visto anteriormente El maletero de este carro es muy Pero que muy grande Perfecto para todas mis ¡Compré un carro a mi perrito! Y no saben lo que es, es una réplica exacta, exacta, exacta de mi propio carro. ¡Tadán! Es un Rolls Royce culina mis amores, y es idéntico al que yo manejo. Bueno, al que me maneja, porque ustedes saben que yo no manejo. A ver cómo ellos se van a sentir, porque ya no los voy a montar aquí. Ellos tienen que ir para aquí. El caso es que ya tienen su propio auto y se los mandé a hacer a Japón, mis amores. Lo tuve que traer, después tuvo que ir para Las Vegas. En Las Vegas lo tuvieron que pimpear. Lo único que no le pude hacer al carrito de ellos es ponerlo en naranja. Pero vamos a llamar a los dueños de este auto a ver cómo van a reaccionar. Bruno y Marín, ustedes son los que salieron premiados y les voy a dar el carro a ustedes dos, que son los más responsables que Napoleón ya está muy viejo, es un senior citizen y Moisés es un niño todavía, tiene solamente 14 años. ¿Están preparados para su sorpresa? ¿Cómo que sorpresa, mamá? Sí. A la una, a la dos y a la tres. Dime algo, ¿le gusta? El de ustedes es el de la derecha. Vayan a ver su carro nuevo. ¡Corran, corran! Oye, para el culinan no, para el de mamá no. Oye, para el carro de mamá no. ¡Bruno ni le importó su carro nuevo! Como pudieron ver, estos dos no son para nada bobos y corrieron para el carro de mamá. Este es el de ustedes. A ver, Marí, tú vas aquí y Bruno, tú vas aquí. Dale, maneja. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! Mari, ¡Marí! ¡Marí! Por falta de comprensión del lenguaje perrístico, yo voy a traducir lo que ellos quieren decir. ¿Cómo ves, Marí? Que le encantó su Roll Royce y Bruno dice que ya está listo para irse para la pista. Pero yo les voy a dar el tour a ustedes, así que... A ver, por favor, vamos para acá bajándose, que mamá va a hacer el tour. A ver, gracias. Les cuento que es el único Rolls Royce Cullinan de niño 2023 que hay en el país. Vino desde Japón, mis amores. El otro Rolls Royce Cullinan que hay en estos momentos aquí lo tiene Cardi B, pero es el del 2022. Este es el primerito que llega y es para los niños de esta casa. Mis mascotas hermosas. Y miren, tiene dos puertecitas. Esta que está por acá que se abre. Ay, Dios mío, yo tengo que aprender a abrir estas puertas. Ok, aquí tenemos una puerta puerta Aquí tenemos otra puerta Y también tiene dos pequeños asientos Pero yo creo que estos pequeños asientos son como para niños muy chiquitos Yo creo que cómodamente un niño cabe bien Y obviamente mis perritos caben bien como sea Porque ellos son bien flaquitos Tiene un cinturón de seguridad que me parece muy bien Yo voy a ver si esto me aguanta a mí, espérense Baby, ¿tú crees que me aguante? Me aguantó se me abrió la puerta okay, ya, ya. yo creo que me quedé a vivir adentro del carrito donde... <ríe> Miren, yo estoy súper contenta como quedó este carrito, porque si se dan cuenta es idéntico, idéntico, idéntico. Y no solamente eso, también tiene radio. Así que les voy a poder poner su música clásica, que a mis perritos les encanta la música clásica, porque es una réplica. Lo único que no tienen igual que el mío, que no sé por qué se están quejando, es el techo. Pero de igual está igualito. También tiene otras opciones. Y no solamente les va a servir a mis perritos para estar dando vueltas por todo el patio. Ah, ah, ah. Como pueden ver, tiene radio, tiene USB. Oye, me tiene todo. Yo creo que tiene hasta para conectar un micrófono. También sirven para que se duerman. Miren esta opción. Aunque ustedes no lo crean, ahí dice mecerse como un carrito. En japonés, obviamente. Mecerse como un carrito, no. Mecerse como un caballito. Miren esto. La, la, la, la, la, la, la, la, la. La la la la la la la, la, la. na. Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Como pueden ver, creo que a Moisés también le gustó mucho su nuevo carro. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.